No me des el puñal de tu silencio. Necesito sentir tu voz acariciándome. Si ya sé, cometí miles de errores. Caminé por la vida sin pensar en un cuerpo que creía que era eterno y que ya ves, está llegando a su final. Soy el viejo de la cabeza blanca, de la barba larga, de la copa de vino y la esperanza. Aquel que todavía escucha un tango y se llena de emoción cuando logra con su oído casi sordo escuchar el compás de un bandoleón. Sí, soy el viejo que arrastra los pies, que se pone muchas veces los calcetines al revés, que se olvida de recoger la toalla, de dónde están sus anteojos y por si fuera poco, sigo siendo un gruñón, aquel gruñón que un día te robó el corazón no obedece el puñal de tu silencio, necesito sentir tu voz acariciándome, si sí, ya sé, cometí miles de errores, y no es excusa lo que te voy a decir, pero debes escucharlo, antes de que llegue yo a partir, el hombre cuando es fuerte, no alcanza a meditar, simplemente a actuar, porque vive tras la lucha de llevar para al hogar, es entonces cuando pierde de su brújula el compás, rasgando sentimientos que no alcanza a percatar. Nos volvemos competencia en la lucha por triunfar, con la meta de fortuna nos olvidamos de jugar, y perdemos los momentos más hermosos de la risa de los hijos que adornaban el hogar. Con la máscara de hombría nos cubrimos sentimientos y sentimos por momentos que quisiéramos flaquear y gritar que sí nos duele lo que tenemos que ocultar, porque en el fondo somos niños sin derecho de llorar. Por eso no me juzgues, deja a Dios que lo haga Él, el que sabe el alma mía, la tuya y de cada quien, el que nos puso en el camino para que juntos cumpliéramos nuestro destino. No me des el puñal de tu silencio, necesito sentir tu voz acariciándome, Sí, ya sé, cometí miles de errores, caminé por la vida sin pensar, en un cuerpo que creía que era eterno, y ya ves, está llegando a su final».